Ya saben, esa, eh, sí, esa gallina, háganle así, ¿ves? Y tírenla ahí. Y ahí mismo la bomba, ¡Eh, eh, eh! Ahí mismo, dijiste, ¿verdad? Ahí, a donde tú te impuesto, ahí. Señores, las bullas del día. Increíble lo que uno pasa en esto. Al aire, Villalona. Proponen ley seca. Atención. Proponen ley seca. Continúa la crisis provocada por los casos de alcohol adulterado en la República Dominicana. El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor Proconsumidor alertó al país sobre una bebida que se está comercializando en los barrios del país, la marca Mojito, y que utiliza como etiqueta un papel fotocopiado. Eddie Alcántara, director de Proconsumidor, sostuvo que técnicos de esa institución han encontrado a la popular bebida en operativos al tiempo que reveló que en gran parte de los propietarios de establecimientos comerciales que venden bebidas alcohólicas adulteradas, falsificadas, tratan de proteger a los suplidores cuando son investigados. Eso lo estábamos hablando ayer. De su lado, el doctor. Waldo Ariel Suero dijo que la población debe obtenerse de consumir alcohol en estos momentos porque las autoridades no tienen control de la fabricación y venta de bebidas adulteradas y la vida y la salud está en peligro. El dirigente del gremio médico dijo que como resultado del consumo de ese tipo de bebidas, más 90 personas ya han muerto y cientos han sufrido lesiones debido a que se ha estado utilizando metanol una sustancia mortal cuando, se, cuando es ingerida. El Colegio Médico Dominicano también solicita a las autoridades cerrar los establecimientos que se dedican a vender las bebidas adulteradas y someter a la justicia quienes cometen este tipo de crimen porque es un crimen. Por su parte, el doctor José Blanco Liranzo llamó al gobierno a suspender la venta de bebidas alcohólicas durante una semana. Eso eso yo lo veo bien, eso yo lo veo bien, y lo que veo mal es que los dueños de Cormado, que sabe quiénes son los que están haciendo eso, se, callados. se queden callados, ¿Eh? se queden callados y no quieran decir quién es que suple eso. Hay que tener hay que tener conciencia, hay que tener cuenta, ¿Eh? Con lo que está pasando en este país, porque esto se ha llevado más que la pandemia cuando empezó, ¿Eh? Entonces deben deben hacer algo. Sí. Claro. Tomar cartas sobre el asunto y esas personas que se niegan a decir a quién le compran eso, que lo detengan. ¿Eh? ¿Por qué no pueden estar muriéndose la gente así y eso se sigue vendiendo igualito? Tiene que estar vigilante salud pública con eso. Vamos a ver lo que dijo el doctor. Por lo que yo creo, yo llamo a las autoridades a nivel nacional como un médico a que sea más, más estricto en la situación, que busquen más la verdad sobre el caso del alcohol, de lo que está ocurriendo en República Dominicana. Porque de lo contrario, será mucha vida que van a seguir falleciendo y esa persona, sus familiares, esa persona que quieren fallecer, no tienen respuesta. Entonces, hay que dar respuesta a esa persona y para eso hay que tomar medidas eh, fuertes contundente y una de las medidas que yo planteo en este caso, es que suspendan la venta del alcohol por lo menos por una semana para ver verdaderamente dónde está la situación, entonces que se puedan resolver estos casos que están sucediendo en República Dominicana Ahí está lo, lo que dijo el, el doctor pero yo pienso que si se encuentra una botellita en un colmado, eso debe tener una sanción fuerte. ¿Eh? Ya salud pública debe tener algún detector de, de licor, algo, porque ya en otro país ya han tenido un detector de licor, algo, que le, le, le tiren una sustancia y sepa que no es. O las compañías grandes, me reservo el nombre, que, que son distribuidoras de, de ron tienen que tener un personal que vaya con las autoridades claro. en cada pueblo a chequear los romos. Déme tapar ese romo, hazme favor. Fuá, y lo vaya a chequear porque debe te... ¿Ellos son los que van a estar también. Claro, ellos, debe, ellos deben tener ese personal y ir a cada cuartel de, provincial. Claro. Mire, aquí están estas cinco personas que se van a ir en diferentes lugares de la ciudad. Por ejemplo, en San Francisco, ahí vienen cinco personas especializadas en romo. Van a salir con salud pública y la policía, colmado por colmado. Eso llama presión canchentera. Que usted no lo deje respirar a los falsificadores. ¡Oh! En los barrios de noche, vamos arriba, dépame una de las que están atrás, sin decir nada. Deje de ver, porque son químicos. El que hace el romo son químicos. Esa empresa debe tener esos químicos, ese personal. Moverlo para la calle. Vamos a Santiago a atacar, destapando los romos. Sí. El que hayan con un, un, un romo adulterado, preso, sometido a la justicia. ¿Usted quiere salir? Busque el que lo vendió. Sí, o sea, que... o si no va a pagar usted. Y el que lo vendió, sí sabe que... Claro, porque son mayoristas, están ganando dinero. Aquí va, ah, un sábado, San Francisco, le toca un sábado. Todo el mundo con, con ese personal autorizado, A las de la tarde. autorizado y que sepa muy bien de esos químicos, que sea la empresa que lo haga, lo haga traído, colmado por colmado. Pésteme ese romo, pésteme ese, venga, con un guardia ahí, con candado aislado ahí, Ven. Porque así es que nosotros, ya la gente no le tiene miedo al COVID a Jeromo. No. Y todavía siguen allanamiento y siguen encontrando, y siguen encontrando. A esa gente no se le puede poner fianza. Y siguen, y siguen, y siguen. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en este país? Debemos ponernos la pila. Usted... Que esté en su casa, 809-725-0505, está de acuerdo con la ley seca, sí o no, una semana sin vender alcohol. Una semana sin comprar. Sin comprar. La ley seca, no, sin comprar. No, que no la vendan, prohibido. prohibido. Una semana. Prohibir comprar o vender alcohol. Vender alcohol, porque usted no puede prohibir que, dime, que la compre. 809-725-0505 Opina usted De su opinión decentemente Porque estamos en la televisión claro. ¿Eh? 809-725-0505 La ley seca Una semana sin vender alcohol En este país Es a la fuerza Que hay que hacer la cosa aquí Cuando quieren coger cabeza Eso lo hacen en barrica Oiga eso En los patios en barrica de, metal. de metal lleno de mojo Puro suerte ellos. Suerte ellos que duran media hora vivo. ¿Eh? Oye, mojo que le dé color, dijo el flaco. Ya, cuidado. Es decir, que estamos mal parados en 2021, usted matándose usted mismo. ¿Eh? No, que a la fuerza. Que la cosa aquí era para que la gente se pusiera la macarilla era preso que lo llevaban. Claro. Hello, buenas. Buenas, ¿cómo está la cosa? ¿Todo bien? Estamos bien, gracias a Dios. ¿Se puede opinar de la ver seca esto. Claro, claro. Directamente de New Jersey, de en Boy, Andrés Rosario. De New Jersey. Boya, de New Jersey. Eh, eh, eh. New Jersey, la gente está activa. ¿De su opinión, caballero? La opinión de la ley seca está mal, porque es que se va a vender mal el etanol, entonces se pone la ley seca de que no se va a vender licor. Allá los políticos lo que tienen que hacer es tirar una ley y que lo agarren con eso, vale 20 años para eso. También. Porque ahora los políticos lo que quieren es poner una ley de que, que está trabajando el gobierno, sacarlo porque ponen una ley de que con el etanol y ese licor malo y esa porquería que están vendiendo, matando a la gente... Lo que tienen que hacer darle 20 años Y igual que se, se, se elimina esto. También, buena opción. Está, eh, muchas gracias, el caballero de New Jersey. Lo yeah. estamos viendo de aquel lado del charco. Sí. Eh, para los que decían que no, que ustedes lo llaman de aquí, eh, de, de su casa. Entonces, New Jersey, que están llamando. Entonces, no a los locos. Señores. La ay, ay, ay. No, caso, no, no es no, que vive que para allá. Es el otro que vive para allá. <risa> Señores. O sea, la con eh, con meter la no, porque cuando vienen a ver, Ajá. son tan locos sí. que le ponen a la ley seca y ahí es que se vende ese romo. Sí. Es papi Juan. Pero mira, pero mira, ahorita vienen. Lo trafican. No, ahorita vienen y meten la autoridad para frenarlo en la vaina. Y después se queja la gente de acá que están atropellando a los colmados. Entonces, ¿cómo? Dígame usted. ¿Qué usted piensa, la gente que hay, mucha gente que ve este programa inteligente, 809-725-0505? ¿Qué piensa usted sobre la ley seca? Si lo prohíben por una semana, dicen que se vende más. ¿Eh? Dice que se vende más. Entonces, si no se prohíbe, está muriendo la gente porque lo siguen vendiendo por atrás. Entonces no se sabe. Dice Bulín, ¿no vayas a parar? Exactamente. No, ahorrar no eso y botar la llave. Increíble. Ahora, gente, yo conozco gente que tiene que beberse una dorada por mañana. Obligado, eso borracho, ¿eh? Ahí, Dios, en el Julio Baba en la Sánchez no se ha bebido un romo. Estamos <risa> orando que Julio se beba un romo para salir de él y no se lo... Ahora, ahora dijo él. Dijo él esta mañana, yo no bebo. Ya no bebe romo. ¿Eh? No, ese no me muere. Bebelón, ¿no se muere? Entonces, debemos poner de nuestra parte. Atención a los colmaderos. Dejen de estar vendiendo ese romo. Hello, buenas. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Estamos bien, ¿Y usted a su orden. Bien, bien. Mira, ¿sabe algo? Nosotros quizás nos preocupamos y pensamos en la situación, pero ¿tú no crees que hay una sombra muy fuerte que cubre, que arropa a los que están fabricando ese romo? ¿Por nadie cae preso y no agarra a nadie? No agarra a nadie. Ah, Ahí es que quiero llegar. No ha caído el primero. Y aquí hay departamento de inteligencia. Aquí hay caliecitos, que son los, los, los chivaticos de los barrios. De los, los caliecitos, ¿verdad? Que, que chivatean por una piña, un melón. 200 pesos. No ha caído nadie. Entonces, hay una sombra que está cubriendo eso. Y cuando viene a ver, hay una mano por atrás, porque siempre ha, siempre ha existido ese roma alterado. Sí. Y hay un escándalo, y hay muertos, y no ha caído nadie. Entonces, eso está raro. Que, la, que, la no, y y de, de la casa. Dice, ¿No yo vivo aquí. Usted vive ahí. No sabe de quién es eso. vamos Contó, no le den una llamada, tránquelo. Parece que ahí no lo ve. Entonces, este país lo ve todo. Este país, todo puede pasar. Eso no es que dique. Entonces, vamos a ayudar a las autoridades que lo quieren hacer bien. Denuncie el que, que le llevó eso. Porque está matando a la gente. 80 iban, cuánto van ya? 95, 95 dijo Villalona. Sí. 95 muertos, ni el COVID la primera semana. No, no, no, no. Mató tanta gente. Oye, es tan fuerte el metanol, que cuando le van a hacer el lavado no le sirven los órganos lo ya. No, ya, proyecto, ya y entonces, vámonos a una pausa y retornamos en breve. Thank you.